Buenas tardes. Quiero dar un testimonio para la gloria de nuestro Dios Padre y reconociendo el poder que Dios Padre le ha dado a nuestro pastor principal. Me llamaron del hospital y me dijeron que fuera y me presentara para hacerme en un examen de mamografía. Y yo pensé tan raro que me llaman del hospital si yo no uso ni el hospital ni los médicos, entonces yo pensé, ah, esto va a ser para un testimonio, entonces fui y verdad me hicieron el examen y a los poquitos días me llamaron y me dijeron que fuera y me presentara a una clínica para hacerme otro examen, me llamaron el martes que me presentara el miércoles. Entonces yo le dije, no, el miércoles no puedo porque la niña tiene clase y no tengo con quién dejarla. Entonces me dijo, es que usted no ve que esto es urgente, es que es urgente. Entonces yo le dije, no, pero no puedo ir el miércoles, yo puedo, puedo ir, pero el sábado. Entonces ella me dijo, bueno, vaya pues el sábado, pero sin falta. Entonces yo le dije, bueno, verdad, esa semana me puse a escuchar la oración, de mi, la oración grabada de mi pastor principal por los enfermos y a colocarme el pañuelo en que mi pastor principal ha orado y mi esposo también a colocar el pañuelo en que mi pastor principal ha orado, pañuelo poderoso. Y, y oré y escuchando la oración y colocando el pañuelo el miércoles, el jueves y el viernes. El sábado me fui para la clínica y me llamaron. Entonces, me dijeron, presente la cédula. Entonces, le dije, no, se me olvidó la cédula. Entonces Me dijo, sin cédula no la podemos atender. Entonces, le dije, ah, bueno. Entonces, ella miró, no sé qué leyó en el computador y me llamó y me dijo, mire, no, no, no, lo suyo es urgente, pase. Entonces para que le hagan el examen. Entonces, yo pasé y, verdad, me hicieron el examen. Y la persona que me estaba haciendo el examen buscaba, movía ese aparato y, bueno, y el último dijo, es tan raro, no aparece lo que le, le aparecía en el otro examen. Tan raro. Entonces, me dijo, vea, señora, usted está bien. Usted no tiene nada. Entonces, podemos ver el poder tan grande que tiene la oración de mi pastor principal y el poder del pañuelo. Esto es para glorificar a Dios Padre que Él le ha dado el poder a nuestro pastor principal. Para estos últimos tiempos, porque Dios Padre sí sabía las enfermedades tan terribles que venían en estos últimos tiempos. Muchas gracias por escuchar la eh, por escuchar el testimonio.